Hola a todos. En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo renovar un libro que tenemos prestado desde la opción Mi Biblioteca. bica solo nos permite renovar libros, no otros materiales como publicaciones periódicas o audiovisuales. Debemos recordar que la casilla de renovar un préstamo se activa tres días antes de la fecha de devolución del ejemplar. Como ya vimos en el segundo vídeo, introducimos nuestras claves, y hacemos clic en Conectar. Accedemos a Mi Biblioteca y observamos que en el apartado de Préstamos aparecen varios títulos. El primero, Manual de infractores, y el último, Los enamoramientos, no tienen activada la casilla de Renovación porque el plazo de devolución supera los tres días. Sin embargo, el resto de títulos sí se pueden renovar porque el plazo de devolución vence en tres días o menos. Activamos la casilla, pinchamos en Renovar y automáticamente el ejemplar se renueva por un nuevo periodo de 15 días. Es importante que recordemos los casos en los que no se puede renovar un ejemplar. Cuando estamos penalizados por retrasos en la devolución de otros ejemplares, cuando ya hemos renovado el mismo ejemplar dos veces, cuando otro usuario ha realizado una reserva sobre mi ejemplar y por último, como ya hemos visto, cuando el plazo de vencimiento del préstamo es superior a tres días o se trate de otro material que no sea un libro. Ya hemos visto cómo acceder a la opción Mi Biblioteca para cambiar la contraseña y reservar y renovar libros. En nuestro siguiente vídeo veremos otras utilidades de Mi Biblioteca.